Fuiste a buscar la felicidad por caminos complicados y te llevaste una buena de palos tropezando con la misma piedra una y otra vez hasta que te hiciste amigo de ella y ahora va diciendo todo lo que he vivido más servido todo lo que he vivido me ha servido y servirá A llegar a la cima de la montaña y más de un camino, ¿cómo te voy a decir yo cuál es el mejor? Si lo importante es lo aprendido, y tú ya aprendiste la lección, y ahora va diciendo: todo lo que he vivido más servido, todo lo que he vivido más servido y servirá. Decirte como yo lo haría Como si tuviera la razón Pero hay las mismas verdades que vidas Y ninguna es la mejor Y ahora va diciendo Todo lo que he vivido me ha servido Todo lo que he vivido me ha servido y servirá que todo lo que ha bebido le ha servido. Todo lo que ha bebido le ha servido y servirá.